la nada, esto el Señor lo único que nos pide que le demos el 1% y Él nos da el 99% pero nos pide algo no puede hacer nada sin nuestro permiso por ahí nuestro querido Santo San Agustín dice Dios nos creó sin Él sin nosotros pero no nos puede salvar sin nosotros ¿qué quiere decir? tú ni yo pedimos venir al mundo, vinimos, el Señor nos regala el mundo, pero no nos puede salvar sin tú y yo, no le damos permiso, tú no y yo no decimos, ya Señor, aquí estoy, actúa, vamos, levántame, sálvame, porque me hizo y te hizo libre, hermanos queridos, y por eso Él está ahí con su manito abierta para entregar ese amor, para abrazarme, para levantarme, pero no me lo obliga no puede estar ahí quiero levantarla, quiero ayudarla quiero darle mi amor, quiero consolarla pero si tú y yo no decimos Señor él sigue con su manito ah, su manito golpeando como lo tenemos aquí en esta imagen, golpeando la puerta golpeando la puerta que tiene la perilla por dentro porque es la única persona que le puede abrir eres tú y veamos hoy día que nos ayuda para que le abramos a ¿ah? la puerta de este corazón. y Mira, en Juan 8, como subtítulo, la mujer adúltera. ¿Nos vamos a sentir identificados aquí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, como el Espíritu Santo nos da esa lucecita para que podamos entender esta palabra. Y nos dice... Maestro, le dijeron a Jesús Esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben ser apedreadas Tú, ¿qué dices? Aquel de ustedes que no tenga pecado Que tire la primera piedra, le respondió a Jesús Después se agachó y siguió escribiendo en la tierra al oír esto, se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a la mujer con Jesús. Jesús levantó la vista y le preguntó, ¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó, Ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió, Tampoco yo te condeno, puedes irte. Pero no vuelvas a pecar Palabra de Dios Hermanos queridos Nadie te condenó Nadie estaba libre Y dice lo más viejitos Partieron ellos ¿Cuántas veces tú y yo Condenamos hermanos queridos? Vemos esa Pajita que tiene el otro Y nos vemos la tremenda viga que tenemos nosotros Aquí Aquí hay que condenarlas bueno, y, y no tendrían ellos que ponerse ahí también. Y Jesús sabio. Bueno, que la condena el que esté libre de pecado. ¿Tú condenarías a alguien? <ríe> Seamos misericordiosos. Pero quedémonos con esta última que Jesús le dice. Yo tampoco te condeno. Te amo. Pero, vete. Pero no peques más. No vuelvas a pecar. Ahí está la condición, hermano querido, tenemos que volver, el Señor me perdona, pero no lo volvamos a hacer, el propósito de enmienda, así que digámosle, Señor, ayúdame a no juzgar, ayúdame a envendarme y no volver a cometer todos esos errores que me apartan de ti, ayúdame, Señor, a volver al camino verdadero. Era una tortuga que quería predicar y cada mañana se ponía a pensar qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz y miraba su enorme caparazón. Esto no me sirve para yo ser más veloz y mirando al cielo Jesús se dirigió, mira todo el peso que yo cargo sobre mí y del cielo una voz le contestó, oh, dame, dame tu caparazón, dame, dame tu caparazón. Sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate Jesús todo lo que me pesa a mí, Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro Jesús me dio.